Sí. Bueno, si lo de arriba también molado que trama no me joda. ¡A ver! Me cago en tu puta madre. A ver. Estamos en la cima de la fond de la, la figuer Es la primera subida que hemos hecho Y vamos a iniciar a la, a la primera bajada Vamos a ver cómo está Tenemos aquí al guía Luis, que es una máquina haciendo rutas Si queréis que os haga una ruta Os dejo ahí su correo y os la hace, ¿vale? Venga ¿Eh? Ya va cómo se va la bici, ¿no? ¡Guau, guau, guau! Espérate que no lo pillo yo el tranquillo a esto, eh. No agarra la bici, tío, no sé. ¿Eh? ¿A ti se te va la bici, tío? ¿Cómo se nota que llevo dos meses sin salir, loco? Madre mía, me parezco un pato mareado Madre mía Me parezco un pato mareado Llevo un, de, un desequilibrio total no, En el mar de adelante, ¿sabes? No, poco, poco. Ya, ya, pero que, que Me noto, tío, que Guau, guau Guau, que llevo un... Pero que Que mi cuerpo dice Dice para el barranco, ¿sabes? Tenemos que haber ido a Chinchillas, ¿sabes? Ahí va, ahí va, ahí va, ya está, hijo Me voy Al barranco Pues no sacas la tija ¡Oh, chaval, que me voy para el barranco, eh! El no, si no lo miro Madre mía, Yo me la estoy jugando aquí, ¿eh? Me la estoy jugando aquí, ¿eh? ¿Has dicho a la derecha? la ah. derecha. ¡Qué librada! Aquí no tiene nada, tío. ¿Qué es eso? Que me doy cuenta, tío, que se me, me voy para los barrancos ¿Sabes? Mira la cueva Allá abajo Allá abajo la cueva que ya Por ahí hemos pasado